¿Qué es un coronavirus? Son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo SARS. ¿Qué es la COVID-19? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que ésta estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. ¿Sabías que 80% de las personas portadoras de COVID-19 se recuperan de la enfermedad? Una de cada seis personas la contraen desarrolla una enfermedad grave y 2% de las personas que la han contraído son las que han fallecido.